Esta obra, consternadas y muy conmovidas por lo que habían tenido que vivir anoche, este es el testimonio. No, fue una tragedia que no sé, no nos no, no, no, no, no, no nos olvidaremos jamás. No, y hermosa que nos vino a ver, una fiesta dentro del teatro, el teatro repleto, todos agradeciéndole a Mendoza, al Sonda, y nada. Y está, nos salvaron una foto con los López Galeones que que se quedaron trayéndonos vinos y cosas, despidiéndonos de la gente. ¿Ustedes estaban por salir? Nosotros ya estábamos a punto justo, de salir. Sí, justo a punto de salir. Y escuchamos, y escuchamos ese estruendo espantoso, no sabemos qué era primero, si había caído un balcón, si se había... Una bomba. una bomba. un atentado, lo que fuera, y bueno. Y ahí este, salimos, fue todo muy confuso. La... la la acomodadora se desmayó no quería que saliéramos al final abrimos, al final, abrimos la, puerta, la puerta salimos, salimos de... igual vimos Tuvimos un auto, con la gente un auto con cuerpos abajo fue una cosa tremenda los hombres se organizaron enseguida y, y levantaron el auto y liberaron a las personas este, bueno ahí lo único que pudimos hacer nosotras fue pero mira, y acá lo de nosotras no importa nada lo único que importa y les pedimos a ustedes que son de acá de Mendoza estamos comunicadas con la directora del hospital hay una chica jovencita que está grave que la vimos con Vero quedó eh... muy emocionada no es que es muy es, eh, hay que vivirlo Y como dice Vero yo siempre lloro ella siempre llora pero, pero bueno pero en este caso yo también es, es, es, eh, Así que nada, que nos mantengan informados, por favor, mendocinos, al suerte, intendente. Nos informa, la, la nos está informando. Yo tengo ahora un nuevo parte de la, de la jefa del hospital, este. Que nos comunicamos anoche enseguida que para era que por favor. La de 27 que tuvo. Es la que veíamos mal. Sí, que tuvo un polytraumatismo traumatismo de cráneo y bueno la están operando y ojalá salga. Va, va, a, salir, va a salir, bueno. Gracias a ustedes, ustedes mendocinos, y nos vamos con un dolor en el alma, pero volveremos. No, por supuesto, porque además las quieren mucho aquí en Mendoza. Fue el mejor, público, fue el mejor público de, de toda, toda la, gira. la gira. Eso que dicen que los mendocinos son difíciles, que para nosotros fue el mejor público, el más cariñoso, el que nos esperó, más cantidad de gente en la puerta, con un amor Increíble, así que justo haya pasado. Con ellos nos parte injusto, el alma. Y lo único que queremos es saber cómo va la gente, es lo único que nos importa la gente. Ese público maravilloso que con toda la ilusión de sacarse una foto con nosotras, terminó debajo de un auto.